Bienvenidos a todos a una nueva entrega del ciclo Después de Guernica, Encrucijadas políticas de nuestro presente. Hoy somos tres participantes, entre ellos está Germán Romeo, que es fotógrafo recibido en Argra, integra también ANRED, que es un colectivo de comunicación popular con más de 20 años de trayectoria y de vida, y también hace fotodocumental y fotoperiodismo, ¿no? por esto que decimos está más que claro que, que de eso se trata su labor. Y está también Nelson Santa Cruz, que es periodista de la Villa 2124 y redactor en la ya tan famosa y célebre a estas alturas eh, revista La Garganta Poderosa. Mi nombre es Luciana Arias, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, trabajo desde hace más de casi 20 años en América Televisión y en distintos medios eh, televisivos y ahora también en a24.com medio gráfico. Y además formo parte de la colectiva Periodistas Argentinas, una colectiva con perspectiva feminista, sin embargo no estoy acá, con la aclaración eh, digamos como representante de la colectiva, pero sí formo parte de ella. La idea es que podamos ir charlando respecto de las experiencias de cada uno de ellos, tanto de Germán como de Nelson, respecto del de abordaje desde el punto de vista de Guernica, y justamente vamos a empezar con Germán, que, bueno, que estuvo haciendo cobertura respecto de lo que fueron todos esos meses desde julio, eh, en un invierno duro, en un invierno de pandemia, allí en, en esa localidad bonaerense, y, y bueno, primero preguntarte Germán, para empezar, ¿cómo fue hacer periodismo, cómo fue hacer fotoperiodismo, con todo lo que dicen las imágenes, eh, en, cruzándose digamos eh, todos estos ejes, no la pandemia, una toma, todas las miradas que hay desde, desde muchas perspectivas sociales sobre lo que es la toma, los prejuicios, ¿no? porque no, no siempre son solo miradas, no son miradas ingenuas, ¿cómo fue para vos esa experiencia personal y, y laboral? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves que, que fue ese trabajo? Bueno, eh, nosotros como en Red, llegamos el cuarto quinto día de toma, era todo muy... Eh, reciente, no, eh, los vecinos y vecinas todavía no estaban muy habituados a, a las visitas de los medios, la única visita que habían recibido era de un medio tradicional, si no me equivoco A26, y habían eh, tragiversado una trifulca que se armó eh, en el barrio eh, para deslegitimar la toma, con lo cual fue medio áspero el, el inicio. Eh, pero poco a poco, en los tres, tres meses y pico, cuatro, casi cuatro meses de toma, fue eh, una experiencia, desde lo personal, yo me crié en Guernica, con lo cual me atravesó desde ese lado. Eh, yo jugaba, en, en donde fue la toma jugamos. eso siempre estuvo abandono, sin alambrado, nada. Eh, con lo cual me, me interpeló profundamente. Muchas veces tuve contradicciones con respecto la contradicción, se me presentaba en esto, ¿no? Eh, uno cuando hace una imagen, eh, corre el riesgo de estar, estar revictimizando a la gente que está en esa situación de extrema vulnerabilidad, pero al mismo tiempo se presentaba una necesidad de, de sacar otras voces, de demostrar qué era lo que estaba sucediendo realmente ahí, de que los propios vecinos y vecinas se expresen en transmisiones, no solamente en fotografías. De hecho, hemos hecho un pequeño documental pero, bueno, fue profundamente gratificante al final. Y muy triste el último día de la toma, ¿no? Porque fue una prepotencia absoluta, como, ¿no? Me cuestionaba cuánto estaba sumando yo con una cámara ahí, eh, mientras estaban pasando cosas terribles adelante mío, ¿no? 4.500 policías pasando literalmente por arriba, incendiando todo lo que se ponía a su paso... Y adelante, había familia. Y en función de eso, eh, esta idea de la revictimización, ¿cómo, ¿cómo la resolves? Porque en un punto eh, se conjugan dos cuestiones, ¿no? Por un lado, un, digamos, un instante, que es lo que dura ese clic, ¿no? El, ese dedo en hacer el clic en, en, en el gatillo. Y por el otro lado, la idea de es, decir, bueno, está bien, pero desde qué perspectiva pienso en revictimizar, si al mismo tiempo, eh, muchas veces, poder llegar a mostrar esas condiciones. Infrahumanas en las que están viviendo Y imaginemos que si están viviendo así No es porque tienen ganas, digamos Eso es un aditivo mío eh, Nos sirve para Contrarrestar un poco el discurso hegemónico eh, O que muchas veces resulta hegemónico En los medios masivos de comunicación tradicional Que es Vienen a por la propiedad privada Sí, básicamente En mi caso particular eh, La contradicción se saldó Exactamente por lo que decís vos. Eh, no había tiempo de teorizar o de analizar mucho porque estaba pasando de todo muy rápido y los medios hegemónicos instalaron, eh, crearon un sujeto reprimible, ¿no? Eh, aquí hay barra bravas, aquí hay gente que vende lotes. Eh, nunca, nunca voy a decir eh, toda la gente. En un momento la toma estuvo habitada por más de 10.000 personas, porque había 2.500 uh -huh. familias y los números están, los censos de la provincia de Buenos Aires dieron aproximadamente esos números. No voy a decir que todas esas personas eran personas buenas, porque es mentira, digo, pero los medios tomaban un caso, después se comprobó que eran elementos del municipio del presidente Perón, de la señora Blanca Cantero, que es la intendenta, eh, esposa del benemérito Carlos Acuña, del primirato de la CGT, eh, y se tomaban esos casos para deslegitimar una necesidad real. El propio gobierno dice que según sus números están cuatro millones de viviendas abajo de lo que deberían estar con respecto a planes de vivienda. En el conurbano los planes de vivienda históricamente fueron tomas de tierra por la ausencia precisamente de esos planes. Entonces... Había que mostrar, en un momento teníamos la necesidad, un grupo de, de medios alternativos, populares, no solamente en red, en red fue uno de los primeros que llegó, pero realmente había varios varios compañeros y compañeras de distintos lugares, de mostrar a ese segmento, encima llegábamos a través de las redes, con lo cual eso es mucho, muy acotado, son pequeños vetos, se dificulta romper. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, me gustaría que mi vieja eh, se informe por lo que mostramos nosotros, mi vieja se informó por lo que muestran los medios hegemónicos, Aún viviendo en Guernica, a 10 cuadras de la toma, eh, se enteraba de lo que pasaba por crónica, por TN. Aún teniendo a su hijo periodista y ahí. Claro, hice el ejercicio de ver fotos con mi madre y dijo, ay, pero esta gente la conozco. Bueno, es otro de... Claro. Mirá, esto es un ejemplo. Otra de las cuestiones que se instaló de los medios hegemónicos es que, como si eso fuera prueba de algo o, o un impedimento para necesitar una tierra para vivir la gente no era del municipio de Presidente Perón. Según los datos del mismo gobierno de la provincia de Buenos Aires, el 70% de la gente que habitaba la toma era del municipio de Presidente Perón. Uh -huh. eh, bueno, entonces esa contradicción se terminó saldando así. Eh, la necesidad de mostrar realmente lo que estaba pasando delante de nuestro. Había 3.000 niñeces en la toma. Digo, había que mostrar... Yo tengo una hija, pequeña también. Yo no podía ni siquiera pensar... En, en que mi hija viva en esas condiciones, y no soy ningún potentado, digo, no soy un periodista freelance. Eh, con lo cual quería mostrar eso para tratar de, de, de generar en, en la gente que consume lo que producimos, la convicción de que eso que están mostrando de los medios hegemónicos era pura sanata, que obedecía a intereses económicos y políticos. Por ejemplo, nunca se habló del Bellaco S.A., que era el principal reclamante de la tierra de Guernica, uh -huh. Sí, uno de los que inició, es una empresa, digamos, uno de los que inició eh, la demanda formal, ¿no? Claro. Nunca presentó un título válido en el proceso judicial, aún así avanzó el desalojo, y es un dato de color, lo, lo aportó el grupo Edipo, de la revista Crisis, si no me equivoco, eh, que esas tierras fueron adquiridas una semana antes de que termine la última dictadura cívico-militar. Ojo de papeles. Y tiene 5% del municipio de Presidente Gerón. Por ley, por las leyes que están en este momento vigentes, tendrían que donar un 10% de las tierras que tienen, que era aproximadamente lo que hacía falta para la construcción de estos barrios. Eran cuatro barrios en Guernica, dentro de la toma. Eh, incluso había grupos de arquitectos, urbanizadores. De la UBA que y otras universidades. Sí. Un proyecto que incluía plazas, viviendas, eh, escuelas salitas de primeros auxilios, bueno, con ese 10% bastaba para solucionar un problema gravísimo de vivienda en el medio de una pandemia donde la mayoría de las personas laburaban en forma informal y todos los laburos se hicieron. Lo hemos sufrido todos, imagínate la gente que está en una situación de mayor necesidad. imagino, Nelson, que algunas de las cosas que escuchas de Germán te, te remiten a, a tu propia experiencia como periodista de La Garganta Poderosa allí en la 21-24, con otro contexto, con una organización ya sentada, súper reconocida, eh, en la ciudad de Buenos Aires, lo cual no es un detalle, una ciudad que además tiene, digamos, tanta, tantas eh, diferencias entre la zona norte y la zona sur, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes desde la, desde la garganta poderosa el, el escenario hoy en la agenda propia, inevitablemente este 2020 atravesada por la pandemia? Bueno... Eh, gracias eh, por la invitación a, a todos los que están presentes también. Otra vez los saludo. Eh, bueno, nosotros, yo soy de la Villa 21-24, como bien lo dijiste, Luciana, eh, crecí, nací en Paraguay, crecí acá, eh, en, en, en este barrio. Y la verdad es que es complicado porque a nosotros desde ya, algo que marcó nuestra agenda de, desde lo comunicacional fue la muerte de nuestra, una de nuestras referentas eh, territoriales, que fue Ramona Medina, de la uh -huh. Villa 31 eh, de Retiro. Y bueno, la verdad es que a partir de eso, nosotros antes de, de Ramona veníamos poniendo eh, en tema que el gru otro grupo de riesgo justamente eran las villas o los barrios populares de todo el país, ¿no? Nosotros tenemos diferentes asambleas eh, del, del norte al sur y, y, y bueno las cuestiones estructurales que ya decaen históricamente sobre nosotros como vecinos y vecinas se vieron potenciadas por una pandemia eh, a la vez de los, las diferentes negligencias estatales a la hora de abordar eh, la asistencia sanitaria para nuestros vecinos y vecinas. Estamos hablando del, del inicio de la pandemia, ¿no? Como fue absolutamente desprolijo... Eh, y también no se llevó adelante algo que nosotros veníamos gritando en los medios de comunicación que tenemos, en los diferentes soportos, so, soportes que... sí Nelson, déjame hacer una aclaración pequeña ahí, para aquellos que capaz no, no recuerden el caso de Ramona. Ella, eh, corregime si me equivoco, una semana, diez días antes, venía protestando porque, porque había habido una, un corte de agua, eh, también en la 31, eh, y venían visibilizando esa situación, ¿no? En el medio de la pandemia, cuando todavía no conocíamos como ciudadanos eh, de a pie cuáles eran los requisitos para tratar de cuidarnos frente al COVID-19, eh, empezar a incorporar el lavado de manos. Y uno de los puntos era, bueno, nos piden que nos lavemos las manos y gencemos la casa con la bandina en un lugar donde no tenemos acceso al agua. Ah, o sea, ese sí. contrasentido, ¿no? Tal cual, Luciana, la verdad es que eh, era, era una contradicción constante porque nosotros eh, se hablaba de distanciamiento y ahí nomás donde vivía Ramona eh, diferentes turistas o diferentes personas que salían de vacaciones eran alojadas en hoteles de lujo como puede ser el Sheraton y sin embargo eh, eh, las vecinas y vecinos que estaban viviendo en condiciones de hacinamiento y que nosotros estábamos diciendo quiénes eran y que otras organizaciones sociales también estaban diciendo quiénes eran, no fueron en su debido tiempo eh, asistidos y llevados a lugares para proteger su, su integridad. ¿no? Eh, Ramona, como bien decís, estuvo 12 días reclamando por agua, eh, en agua corriente, porque agua potable también se puede poner en discusión eso, eh, y, y no sucedió, había muchas internas en lo que tendría que ver la prestataria que decía de AISA que decía que, en realidad, internamente le correspondía al gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad decía que era un tema de AISA. Y en ese ping pong, eh, Ramona salía, hablaba en los diferentes videos que pudimos publicar, y finalmente terminó eh, muriendo. Uh -huh. eh, entonces, nosotros, en ese contexto, teniendo en cuenta que, como dije al principio, entendíamos que el otro grupo de riesgo eran los barrios populares, justamente se daba por un montón de condi condiciones, ¿no? Eh, como tiene que ver el tema del hacinamiento, nosotros hicimos un relevamiento entre nuestros, eh, diferentes, nuestros diferentes compañeros en, en las diferentes asambleas y aproximadamente en los barrios que, que estamos, que son 114, eh, se vivía entre 6 y 10 personas en habitaciones de 4x4, es decir, espacios muy pequeños donde todo el tiempo estaban adentro, donde, bueno, también se sumaba el tema de, de la escasez de los alimentos, ¿no? Eh, se, de repente por la falta de trabajo, los comedores populares, un merendero mí, mío, no digamos, de mi barrio, eh, que por ejemplo, estas citas poderosas que tenía 35 raciones diarias, eh, porque era muy nuevo, eh, pasó a tener 200 de, de, en un mes o menos. Sí, y, explotó. Y Eso explotó y es un ejemplo chiquitísimo de lo que sucedió en todos los comedores merenderos u ollas populares, eh, entonces ahí pusimos en discusión, claro, estamos en una emergencia alimenticia, en el marco de una emergencia sanitaria, en el marco de una emergencia laboral, porque la mayoría se quedó sin, sin sus sustentos, sin sus changas, entonces uh -huh. veías de repente que eh, pasaban lo, los meses y la gente empezaba a vender sus propias cosas en los pasillos, en las ventanas de sus casas, para, para ganar algunos mangos, o que las changas se daban entre los mismos vecinos, que iban por lo menos, che, te arreglo, te, te cargo una losa, lo que sea, mucho más barato, realmente se vio esa economía popular eh, también mucho más acelerada en ese sentido, porque internamente lo que estaba sucediendo es que no había empleo, no había ingresos, no, había, eh, no estábamos dando también eh, en, para abastecer el tema de los comedores, y ahí iniciamos nosotros como medio de comunicación la campaña Contagiada Solidaridad. A través de la campaña Contagia Solidaridad, muchísimos eh, digamos referentes de la cultura, del arte, o de los derechos humanos, o la gente misma, empezó a colaborar con nosotros, por lo menos estoy hablando solamente de, de La Poderosa, ¿no? Eh, todos después, la, el resto de las organizaciones se hicieron malabares también para poder, eh, digamos, solventar esta, esta situación de emergencia. Nosotros, para lo que pensamos, es aprovechar el aparato comunicacional para llevar lo máximo posible a lo territorial. En este caso hicimos, eh, lo de, al principio, contagiar solidaridad, que bueno, juntamos muchos alimentos y qué sé yo, pero que eso, si lo distribuís a nivel país, es nada, es nada absolutamente. Eh, y después lo que íbamos notando es que, claro, las que están en la primera línea desde siempre son nuestras compañeras, nuestras vecinas, las mujeres, sí. las mujeres el 85% uh -huh. de nuestra... Nuestros comedores, ollas y merenderos están integrados por mujeres. Que seguían yendo, eh, corregime si me equivoco Nelson, sin las medidas de protección, eh, sin ningún en muchos casos sin ningún tipo de paga, digamos, eh, eh, más Tal que cual. la retribución de ver a los chicos comiendo, y, y de ayudar a las familias con los tapers que se llevan a veces a la casa. Eh, y, y una labor, digamos, que, que, que fue central a la hora de sostener, bueno, como, to, como han sido, después vamos a hablar de eso también, como han sido las tareas de cuidado, eh, que también se visibilizaron a lo largo de la pandemia, ¿no? O sea, esas tareas de cuidado, puntualmente, en lugares como, como la 21-24, por dar un caso de una villa grande de la Ciudad de Buenos Aires, pero esto seguramente se replicó en todo el país, y puntualmente en Guernica también, eh, cuidando a los chicos, porque se supo que muchas eran eh, mamás que a lo mejor habían perdido sus trabajos por la pandemia, eh, de hogares monomarentales... Eh, digamos, cuidando también, porque muchas veces las mujeres que son las que quedan expuestas ahí frente a eh, los que vienen a tratar, o, fuerza de seguridad o lo que sea que vienen a intentar, en este caso, en el último momento de Guernica, cuando, cuando fue el desalojo, ¿no? más allá de que hubo negociaciones y demás. Digo, ahí también me parece que hay un punto de contacto que atraviesa las dos situaciones. Por un lado, el lugar del de, rol de, de, de las mujeres como, como espacio, como. como Veamos, como sabemos que 7 de cada 10, nos dice el INDEC, de, de los roles que se, que se generaron nuevos en esta, en esta pandemia, digamos, ya sea lo que sea, clases, da, dar eh, sustento a los chicos, a las personas discapacitadas, a las personas que caían enfermas, fueron, quedaron en manos de las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes, Germán, en tu caso? Eh, estaba pensando eso, una cantidad importante de que evitaron la toma eran mujeres que estaban de violencia de género, ¿fijes? acuestas, y, y otras, digamos, pensaban lo que decía Nelson cuando contaba de que vendían lo que se podía para ganar el mango, mucha gente que hasta ese momento tenía su laburo, muchas mujeres que tenían su laburo, además de cuidar a, a sus crías, y eh, no pudieron sostener más el alquiler porque el laburo desapareció. Eh, porque además los laburos caso. que más los, los trabajos que más desaparecieron fueron los trabajos informales. Claro. Y una de las actividades que más se redujo, porque se prohibió al principio, hasta hace muy poco no estaba habilitada, eran los la, trabajos, digamos, en, en casas particulares, el trabajo de las trabajadoras de casas particulares, valga la redundancia, ¿no? Sí estuvo habilitado casi desde el principio el cuidado de niños enfermos, pero no así el bueno. caso de trabajadoras particulares. Ahora que decís esto, me acuerdo Ramona, casualmente se llamaba la compañera. Me contó que cuando su patrona, una persona mayor, se enteró que estaba en la toma, eh, la echó, la dejó sin laburo. Un poco por su cuidado, un poco por cuestiones ideológicas que duró. Lo cierto es que, evidentemente, el salario que le pagaba la señora Ramona no alcanzaba para pagar el alquiler. Estamos hablando de alquiler en Guernica, de piezas, ni siquiera de una, de una vivienda digna. Bueno, eso por un lado, un montón de historias así. Por otro lado, una vez una compa eh, me hizo el chiste, si sí, acá los varones agitan cuando venga la cana, nosotros vamos a estar. Pero el día a día de la toma, la gente comía, porque la olla la bancaban compañeras, porque iban a... A veces las organizaciones que tuvieron un rol fundamental en la toma en acompañar a los vecines, aportaban alimentos, otras veces no podían, porque como decía Nelson, directamente no bajaba el gobierno... Eh, el, el alimento ni siquiera el seco ni hablar de fresco, carne, verdura recuerdo un día que fue a UTP y, y llevó muchísimas uh -huh. frutas y verduras para aportar pero más allá de eso era hacer malabares cada día para parar la olla precisamente han armado eh, una posta sanitaria que la policía el último día prendió fuego eh, compañeras eh, trabajadoras de la salud eh, daban atención pediátrica, por ejemplo, a niñas que no habían recibido en su vida atención pediátrica. O sea, eh, y no es un dato menor que el cuerpo de delegades era integrado fundamentalmente por compañeras, uh -huh. tres de ahí del territorio. Eh, se han eh, hecho actividades ya en, en lo más fino, ¿no? que tiene que ver con, con el momento histórico que nos toca vivir, con respecto a los feminismos, eh, cuestiones concretas en el territorio, de asambleas, de protección de compañeras que estaban siendo violentadas dentro de la toma, porque más allá de una cuestión de clase ahí adentro se seguían reproduciendo eh, violencias más lógico, sí. En ese sentido fue zarpado y, y creo que en algún momento eh, habría que parar la pelota y es la primera vez a mí, en términos personales, que me toca estar en el territorio y ver tan presente, que no el rol de las mujeres, que eso siempre es así, sino eh, cuestiones más concretas de organización y de autoridad en términos feministas. Digamos. Uh -huh. Bueno, Nelson recién hablaba de cómo explicaba cómo la garganta fue articulando con otros medios una campaña para poder, por un lado, siempre, esta palabra que tanto se usa ahora, visibilizar las situaciones que, se, que estaban viviendo, históricas que se multiplicaron y se potenciaron muchísimo con esta caja de resonancia que resultó siendo la pandemia eh, y por otro lado eh, también eh, digamos agregar un poco el, el, el papel que me toca a mí en esta en esta situación que es contar cómo se vive desde dentro un medio mainstream no desde dentro de un medio de un medio masivo tradicional eh, y bueno, la verdad es que sí, es, es, en muchos casos es muy difícil sostener posturas que eh, vayan en contra de, de, digamos, del discurso hegemónico. Eh, pero más allá de eso, a veces sucede que, por ejemplo, dependiendo de la cobertura que haga el periodista, a mí no me tocó ir este año, pero, pero sí puedo recordar ejemplos de colegas míos que estuvieron ahí en la toma de Guernica, por caso, mostrando las historias de la gente, y contando, sí, yo tengo 19 años y me vine acá porque me quedé sin trabajo por la pandemia, y me dijeron que tenía la posibilidad de a lo mejor, más adelante, ponerme armarme una casa. Y ese acercamiento, muchas veces, eh, no digo que no va a reproducir el, digamos, el modelo hegemónico, porque en el fondo sí, sí lo hace. No es que es un discurso absolutamente disruptivo, pero me parece que para hablarle a la mamá de Germán, a veces sirve. Eh, a veces sirve, si el periodista tiene, no va con el preconcepto, a veces no se puede construir, pero hay veces que, que ellos, digamos que nosotros como trabajadores tenemos la, la. O intentamos tener cierta sensibilidad social y cierta empatía para tratar de no abrir juicio de valor, por eso eso es lo que intento hacer yo en forma personal, no abrir juicio de valor respecto de. Eh, bien o mal, ¿no? Eh, tienen que estar, no tienen que estar. Después es muy difícil articular eso con las cabezas que firman, ya sea en los medios eh, gráficos, los que ponen firmas, o los que son, por ejemplo, digamos, conductores o conductoras de un... Son muchos más conductores que conductoras, también hay que decirlo. <ríe> hay muy pocos, o sea, lo del cupo femenino todavía es algo que, que, que, que, que es un debate que que hay que dar, eh, y próximamente ojalá se dé, eh, en los medios masivos de comunicación, pero digo, es muy difícil muchas veces para el trabajador de prensa eh, poder establecer un punto de, eh, de equilibrio, si se quiere. no A veces, eh, incluso cuando uno puede tener la chance de ir a los lugares y mostrar, y conversar, y, y, y, y, bueno, y contar las historias, porque en definitiva son historias de vida de personas que llegan a esa situación, en muchos casos no por elección, nadie elige dónde nace eh, ni, bueno, ni, ni las cosas que le van pasando en la vida muchas veces. Eh, entonces, esa posibilidad de a lo mejor acercar esa historia que entre por alguna casa de un, de un televisor, o, o en una radio, o lo que sea, muchas veces sirve por lo menos para correr un poquito el arco, no digo para cambiar eh, una perspectiva completa, pero a veces para correr el arco y decir, bueno, eh, digamos, un poco de construir esto que vos mencionabas, Nelson, que me pareció súper interesante esta idea, digamos, de, de ese sujeto reprimible, ¿no? Poder mostrar que ese sujeto reprimible, que por ahí en un videografo aparece como los ocupas o en un título de, un, de una publicación web aparece como de la misma forma. Eh, los, que, los ocupantes o los que toman las tierras O demás, la toma eh, Pero utilizado Digamos peyorativamente A veces esas historias sirven para Bueno, tratar de mostrar Otra perspectiva eh, Bueno mi, mi, mi pequeño aporte respecto de esta No sé si ustedes quieren comentar algo al respecto no, Yo Pensaba eh que la, la mayor cantidad de información que salió en los medios hegemónicos, salvando casos de en última instancia el que va al territorio es una o un laburante. Eh, después la línea editorial y lo que dice el jefe excede. Digo. Eh, en, en última instancia algunas personas entienden que somos colegas, quienes hacemos comunicación popular y quienes laburan en un medio comercial, porque estamos... Laburando con la comunicación, ambos somos todos periodistas, tal cual. Claro, no todos lo ven así, otros piensan como que los que hacemos comunicación popular. A mí en el fotoperiodismo me pasa que algunos fotoreporteros dicen: Ah, pero vos haces, estás con, con esta gente de los medios alternativos, como no lo terminan de ver. Y... No entienden, no lo entienden. no perdónales padre, no saben lo que hacen. <risa> Hagan su experiencia, <risa> pero sí debo reconocer que eh, con tanta máquina que se le dio, con buena voluntad y después con, siendo quirúrgicos para destruir lo que estaba pasando, se te terminó instalando a nivel nacional Guernica como el paro, el, el, el, ah, no, bueno, como el caso testigo de las tomas de tierra como un punto de presión que reventó en el medio de una crisis económica uh -huh. y la pandemia, ¿no? Agravando esa crisis económica y sirvió para instalar el tema de la tierra. En el conurbano se dieron, yo fui a Guernica y es donde más estuve, pero en Quilmes estuve en Tomás, compañeros nuestros lo han cubierto en la zona norte de Escobar. En este mismo momento sigue habiendo desalojos. Se reflotó el tema de la recuperación del territorio de los pueblos mapuches en, en Bariloche. Bueno, después se dio la toma en Entre Ríos, no que también muchos intentaron hacer como una suerte, digamos, de. Paralelismo entre lo que estaba sucediendo en Entre Ríos eh, sí, con el hay... caso. Sí. Son especulaciones. Por eso digo, a veces, eh, no digo, yo, yo, para lo personal, considero que es forzado, pero bueno, muchas veces, sí. o sea, en, en muchos casos se, se estableció ese paralelismo. Hay tomas acá, hay tomas en todos lados, la potencialidad, de, o sea, el fantasma de la toma y encima la toma, digamos. Eh, Sí, el, el, el, no sé lo, lo que pasó es. supuestamente es que sectores del poder económico metieron cierta presión. Yo no sé qué es lo que pasó, son ámbitos a donde uno nunca accede. Lo cierto es que ambas tomas fueron desalojadas el mismo día, ¿no? Uh -huh. Lo que llamaban la toma VIP, sí. una carga, ¿no? De, y guernica. Uh -huh. eh, y volviendo a lo que decías vos, los medios populares tenemos, creo yo, graves problemas de circulación de los contenidos que tenemos, ¿no? Porque yo hacía a veces me enojaba un poco porque digo la estamos remando hace dos meses, los medios grandes no hablaban de la toma, hablaron un punto al principio y después fue un silencio de radio, tratando de, de sacar afuera lo que estaba pasando ahí para generar empatía, para generar solidaridad y en un día que los medios grandes lo tomaron, nos desarmaron lo poco que habíamos hecho porque nosotros no dejamos, no podemos romper cierto círculo de gente. La que ya hay cierta empatía. Sí, ¿no? una construcción de red, porque hay un vínculo, digo, eh, a veces excede la empatía, ¿no? Ya hay un vínculo y un compromiso, claro. un cara a cara, un bueno, eso, una toma de bueno, postura. En nuestro caso, hasta que no murió Ramona, nos sucedió exactamente lo mismo. Era ¿Sí? nosotros contra la corriente, diciendo, che, esto va a suceder, esto es lo que está pasando, tantos casos en la Villa 31, tantos casos en la 1114, y después de Ramona eh, murieron muchos otros referentes territoriales eh, por esta misma causa. Es decir, la verdad es que también romper esa barrera que, que decía Germán de, de que te escuchen porque esto se va a pudrir más y que necesitamos que ahora sea que los compañeros vengan y que vean y que sientan lo que está sucediendo en nuestros barrios y que realmente miren cómo estamos yendo. Yo, por ejemplo, yendo a la otra punta de Capital Federal a buscar una caja de guantes que alguien X me va a donar para que la compañera tenga esa posibilidad, y era muy complejo. Nosotros necesitábamos ahí la caja de resonancia, digamos, de, de los medios también, y, y creo que ahí apelamos, eh, por lo menos en nuestros casos, cuando después de Ramona obviamente, notamos mucho que, claro, los compañeros mismos, los compañeros periodistas, los que están dentro de los medios de comunicación, son la clave para llegar, para hacer ese puente, y ahí es donde me parece que también tenemos que reforzar, es decir, sí. esos vínculos... Yo creo decir, que hay que articular hey, eso definitivamente. Sí, es, encima tenemos la posibilidad de las redes sociales. Es un tuit y es la posibilidad de a lo mejor acercarse al productor ejecutivo del noticiero en el que trabajes, o al editor, en el, y sugerirle, mira, está esto. Y después se ve. Pero también me parece que es, digamos es muy difícil, no digo que no lo sea, pero si podemos a lo mejor darle un cierre a esto, agradeciéndoles a los dos este, la participación, es, es eso, ¿no? pensar bueno, en, esta, en esta posibilidad de articular y de generarse contactos o lazos, eh, tanto para los periodistas que trabajan en medios alternativos, como los periodistas que trabajamos en medios masivos tradicionales, eh, me refiero a como comerciales, como le dijo Germán, eh, empresas periodísticas, no sé cuál usar, eh, porque nosotros también necesitamos a veces proponer notas y tener información de, distintos, de distintas fuentes confiables eh, y tener una perspectiva alternativa a la que puede tener a lo mejor un colega de un medio también de la misma de la misma línea. Entonces me parece que en fortalecer este vínculo con quienes uno considere que bueno que, que donde hay digamos agua para tirarse la pileta. Eh, es, es como, bueno, una pequeña punta para, para poder intentar visibilizar realidades que, que están ahí, que, están ahí, que necesitan, ser, necesitan ser contadas. Una pequeña cosita en función de la articulación. Eh, se está elaborando un documento que aspiramos que sea replicado por la mayor cantidad de medios populares y compañeros posibles, eh, con una cronología simplemente de lo que sucedió en Garnica. Eh, uh -huh. Más allá de cuestiones subjetivas donde... Partir los hechos que quienes estuvimos ahí, podemos eh, haber recogido y en conjunto con vecinos y vecinas para que circule y, y no quede eh, la última lectura que se hizo desde los grandes medios de lo que pasó en Guernica y después salió del tapete y nunca más habló del tema. Bien. Veremos si es un pequeño granito de arena en la construcción de la memoria colectiva. Bueno, pero gracias. seguramente aporta, seguramente aporta. Chicos, muchas gracias a ustedes, eh. Germán y Nelson, muchísimas gracias por formar parte del ciclo.